Hola bueno, gente te un nuevo capítulo, capítulo. es un nuevo vídeo. traigo un vídeo de un turnet estamos aquí en la serie de un turnet de un jugador eh, aquí en Hawái y vamos a vamos a volver a casa que completamos la misión del Horde de Beacon y lo que quiero hacer es eh, llegar voy a llegar y voy a ponerme a voy a ponerme a a buscar ahora luego la Fishing Road necesitamos la la caña de pescar ya es necesario eh, porque la misión esa de, de la caña de pescar no la hemos completado aún. Y la verdad es que tenemos ya un tiempo eh, queriendo completarla. Que vamos, a, vamos a coger esto: vamos a coger la, las balas porque quiero balas. Necesito balas. Estas balas. Para recargar mi. mi. mis armas. Que. Que las, que las he malgastado. Que las he gastado todas. Y además aquí. Esto para que lo quiero, yo. Yo estas cosas para que la guardo. A ver. Sácame esto. Dame esto. Ahí, recarga. Cierra esto. Vale, y ahora quiero hacer lo siguiente. A ver para empezar, eh, quiero intentar encontrar una, una Alice ¿vale? porque no tengo ninguna ahora mismo no tengo ninguna Alice Pack y necesitaría una eso por un lado luego, a ver, esto aquí, lo lleno de sobra tengo aquí la Honey ¿Qué es que tengo, mira mira esta la, la de esta que tengo con la Honey eh, voy a... que es el arma que me ha ponido a usar? La verdad. Antes que esta. Voy a quitarle el, el horizontal grip. Que bueno, que a mi home no le pegaba mucho el horizontal grip. Pero vamos, da igual. Y mirad lo que tengo, tío. Es que tengo un grizzly. ¿Tengo más para de grizzly? No, ¿verdad? Pero es que mira lo que tengo. Para mi grizzly. Tengo aquí esto. Y ahora voy a coger y voy a poner una mira tengo tengo el, el kill counter de de personas nada más me mata muy pocas lo sé pero tampoco creáis que, que he usado mucho yo el grizzly eh, desde entonces desde que tiene el kill counter eh, voy a sacar de aquí todo o gran parte de las cosas no, esto me lo voy a llevar porque no no creo que lo voy a usar. Esto, bueno, esto lo voy a sacar de aquí. Esto no sé para qué lo quiero. Tengo otro. Eh, esto voy a sacar. Eh, bueno, esto lo voy a dejar y voy a sacar dos de esto. Y aquí una batería. No sé para qué la quiero el paraguas lo voy a guardar y bueno, y ahora el resto de cosas las vamos viendo eh, total, voy a dejar aquí las cosas eh, aquí que tengo que dejar esto esto aquí así eh, esto también lo voy a dejar que no lo quiero para nada eh, aquí voy a dejar eh, eh, eh. esto que son utilidades vale y ahora vamos a, a, a coger aquí y vamos a dejar esto esto esto balas de Sabertod balas de matamores eh, la de serfalcon esta que hemos encontrado tío nada eh, pero de serfalcon y la pimique no lo podemos dejar aquí eh, aquí encontrar. Aquí está. Esto era lo que yo estaba buscando. Buah, buah, buah, eh, Si tuviera una por 8 sería mejor, pero vamos. Da igual. Esta por 7 me vale. Eh, voy a hacer. Con vuestro permiso. Voy a sacar de aquí un poco de Metal Scrap. Y voy a hacer. Eh, Intervar. ¿Dónde está. Eh, eh, eh. Con, con dos metal sheets, vale. Me hago dos metal sheets. No hay problema. Dame, dame que quiero hacer mi mi metal rifle, vez es. Vale. Y vamos a hacer lo siguiente. Eh, ¿Dónde lo pongo? Eh, aquí puedo usar el F1 sí, vale y entonces también poder usar el F6 F1 voy a mover esto aquí no voy a mover esta pared un poco un poco aquí así Mismo y voy a poner aquí esto para que nada más entre lo vea. Pero bueno, va a dejar eso así un poco abierto. ¿eh? Más da? Eh, ahí está. Y esto, pues lo movemos un poquito para acá y ya está. Esto lo movemos aquí. Lo metemos así eh, por la ventana y se acabó. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos eh, el Grisly. Vale, yo el grizzly no lo voy a usar. Aquí, la verdad. Pero... Lo tenemos ahí por si acaso. Eh, tengo que dejar más cosas por aquí. No, aquí nada. Munición y accesorio Cargador no me voy a llevar, tengo esto. Y armas. Pues... Tengo aquí otro, ¿sabes todo? ¿Sabes todo? Ostras, muy duro strip esto vamos a hacer metal scrap eh, a ver scrap cuál me he cargado vale me he cargado el otro vale vale vale vale eh, aquí timber tengo tengo dos ecos quiero dos ecos aquí un eco, vamos a coger un eco y lo vamos a no lo vamos a cargar igual que una Night Raider la que tengo equipada no se va a, a destrozar obviamente me he cargado el esto no el sí. me he cargado el saber pero da igual y eh... sí, porque tengo un timber es que tengo un timber aquí a esto vamos a dar strip y vamos a hacer así, vamos a irnos Aquí Y nos vamos a cargar la Bitmaker Vale Tengo otra Beammaker aquí Y tengo otra Avenger también Que tengo aquí cosas Yo, la verdad es que no sé para qué Savage Ahí No sé para qué tengo tantas Tantas armas y tantas cosas Repetidos Oh, que tengo aquí unas elfanes una Devilbane Oh, que tenía una. Pues yo no sabía, ¿eh? Y tengo aquí una Bonnie, pero la Bonia ni me va ni me viene. Lo que yo.. Lo que a mí me interesa es lo otro. Oye, y aquí tengo el Timber. Que en verdad. A ver, mi arma mítica de todas, de todas, todas, todas, todas. Es el Timber. Ahora, el que más utilizo en PvP. Es el... Es el esto, es el... El grizzly. Pero es que el, el timber es, es mi arma favorita. Vale, bueno, mi arma favorita. A mi favorita es el salpacas, pero... Eh, el timber es de las primeras armas que, que yo utilicé. No, yo y casi todo el mundo diría, pero vamos. Eh, a ver, comida Necesito comer Un poco Dame todo esto Come, come Y ahora se eh, me mucha, mucha agua Me sube esto, ¿no? No, no se que me subía tanta agua Allá, Ahí Pues ya está eh, Ahora vamos a hacer lo siguiente Craft eh, graph. Aquí. A ver, graph, eh Aquí, vale. Bueno, si me lo puedo quitar encima, la verdad es que mejor. Eh, metal Sheets. Una y dos. Y ahora cojo y me hago otra Metal Bar y me hago otro... Otra cosa de esta. ¿Está aquí arriba del todo o qué? ¿Qué me falta? Ah, he tirado una Metal sheet, ¿no? Vale Craft Ahora Aquí el Rifle Track Y aquí abajo vamos a poner Uy El Timber Buah Los, los dos francos Increíbles espectaculares, vale eh, ya después de haber hecho esto, haber puesto los francos ahí el eco ni lo pongo porque el eco casi que no lo he usado yo mucho pero bueno, voy a dejar eh, munición y accesorios aquí voy a dejar esto que no lo quiero esto me lo voy a llevar porque creo que se lo puedo poner a mi mi rey de verdad creo que se lo puedo poner eh, necesitaría una dot mila también, pero bueno, eso ya da un poco igual esto lo dejamos tengo aquí balas eh. a ver, me voy a, llevar, me voy a llevar más balas, me voy a llevar más balas, me voy a llevar esto me voy a llevar esto y esto me voy a llevar esto me voy a llevar esto y me voy a llevar de aquí nada de aquí ya nada y estoy por quitarme no, me, me la voy a llevar porque me la voy a llevar porque puede que la necesite pero no tenía pensado llevarme la el arma este eh, la Night Rider porque si tengo una Devil's Bane ahí me pongo a usar balas de Devil's Bane. Y me quedo solo. La cosa es que no me acuerdo cómo se recargaba la Devil's Bane. ¿vale? No me acuerdo qué armas, qué balas usaba. voy a mirarla. Un momento. ¿Dónde está? Devil's ¿vale? A ver. Vale. Vamos a quitar el cargador. Craft. Balas. Usa 12. Auge Shells. Mm, bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Pero las 12 Auge Shells, Uy. esas no. No es que me lluevan a mí. Vale, vamos a dejar la munición. Que nos queda aquí. Vamos a dejar esto, esto, esto. Eso me lo voy a llevar. Y. Ya está. El resto me lo llevo todo. A ver si podemos encontrar un alice Vamos a ir. Eh. Vamos a hacer varias cosas, ¿vale? ¿Sí? Para empezar, lo que quiero hacer es ir a. Eh, a eh, Para empezar, vamos a ir a donde sería el. ¿Dónde está el sitio este? Zoom out. De Ailani, creo que era este el sitio de de radiación. Tengo entendido que era. Que no entendido que era el sitio de radiación ese, ese sitio. Así que vamos a ir allí y vamos a ver si podemos. Ay pero claro compañero no no vaya a explotar eh. es que cada vez que lo monto me asusta. Eh, si quiero ir para allá lo que voy a necesitar es eh, voy a necesitar filtros debe tener por aquí algún filtro tenía filtros, vaya aquí hay uno que he hecho ¿Por qué? ¿por qué se ha quitado? se ha, ¿se ha quitado entero no entiendo el por qué a ver vale eh mejor, gracias eh, no sé por qué porque se ha cogido entero bueno ponemos esto aquí ahí y ya está a ver aquí, filtros tiene no más filtros no tengo más filtros, no pues lo que parece no, los filtros se podían craftear de todas formas creo, creo que podía craftear filtros hay una forma de craftear filtros pero no me acuerdo cómo no es en general era por un mod pero veo que desinstalé el mod vale ya <risa> sabéis que hay a veces que pongo mods y hay veces que los quito y no lo hago por no digo bueno, voy a poner este mod y lo aprovecho en la serie la verdad es que no. Lo que suelo hacer más que nada es cojo el que sea. Me tengo que descargar un mod, me lo descargo. Y hombre, si lo puedo usar aquí, pues lo uso. Si no, pues no. Tenía. Iba súper cheto con lo de la ropa, por ejemplo. Y. Eh, quité el mod. quité el mod. Y eh, no. Ya está, estoy, estoy sin ropa. Vamos a poner esto. Vamos a dejar esto y nos vamos. Vale. Eh, tenemos, tenemos 100. Así que nos tiene que dar de sobra. Oh, puedo subir aquí arriba. Vamos a subir aquí arriba. Y ya de paso vamos al, al Al barco ese. Pero vamos a aprovechar y vamos a subir aquí arriba. Vamos en el barco aquel. Encontramos hasta una Una fishing road. ¿Quién sabe? No creo, pero vamos. Podría ser, ¿eh? sería bastante bien eh, aquí yo creo que está bien para volar después si sí, yo creo que sí se ve que un happy maker trae para acá con eh, tantos golpes eh. están pegando oh esto me viene muy bien ¡Uh, qué bien me viene eso Bate. Me voy, a, me voy a vestir de militar. quita quitar esto. La verdad es que me gusta. Me gusta vestirme de militar. Militar me gusta más que Que la cosa estas rojas. Además. Aquí por lo menos me dan. Me dan cosas de mayor calidad. Vale. ¿Esto qué es? verdad de saber todo. No quiero balas de saber todo. Eh, Raw Me interesa hostia sí, este sí. qué he va igual de va a ser igual pero este mola a ver cómo, cómo quedó. a ver Está guay está guay eh... sabes cómo quedaría bastante guay ya en plan para completar que esa mochila que hay ahí roja en vez de eso fuera una licepal si eso es un alipack, pues ya las cosas cambian. Eh, otro Military Best. Estoy por llevármela porque no son. No puede decir lo más común. No un Age Breaker. Oh, un Aje Breaker. Es algo interesante. Y un casco. Casco <risa> me interesa. Nada Nada más por aquí Y por aquí tampoco nada eh, La Headbreaker La puedo aprovechar ¿eh? En verdad Una Headbreaker la puedo aprovechar Que si tengo que hacer hueco Pues me quito la Headbreaker Obviamente pero Que es un arma que puedo usar balas de Empire. Esto, esto con mucho. ¿Te dan más espacio o no? Es lo mismo. Prefiero el otro. a AX. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Vamos a empezar o explosión? Me interesa. Chemicals, me interesa. Eh... A ver, aquí nada. Más chemicals, me interesa. Vaccinos, no necesito. otros químicas chemical. Los químicos es que los puedo usar para muchas cosas. Vitaminas. Me las voy a echar. a las vitaminas hechas. Tomar, ¿no? ¿no? Vale. Un saber. No me va a llevar ningún saber. No me interesa. Casco. ¿Eso qué es? Oh, balas, dice Falcon. Para mi pistolita que tengo allí en casa. Eh... Balas y esto... Oh, una miradot, di que sí. Dí que sí. Oh, al fin me voy a poder quitar esta mierda. Oh, qué gozo. Fuera. Eh... Oh, qué bueno. Vale. Me... Me voy a mirar. Esto está al 100. Esto está al 100. Vale. Eh, aquí arriba no hay nada. Esto es Dead Zone Y voy a meterme, la verdad. Me da un poco igual. Eh, porque se me ha. Se me ha. Esto. Sí me voy a quitar. Vale. Cuando te acercas a las cosas hechas. Pues te lo de. ¡Oh, Empire! Uf, es que este arma ya es otro nivel, eh. Ya este es otro nivel, Maribel. ¿Qué hay aquí? Una Viper. Yo también la puedo usar. Esto, me hemos dicho, no lo quería, ¿no? Esto aquí. Voy a aprovechar las armas que encuentro por aquí. se ve voy a gastar las balas de este. De este. Vale, esto ya lo he gastado. Sigue fuera. Hacemos así. Cogemos. Uy, resulta. Cogemos la Viper y la usamos. Aquí, ¿qué hay? ¡Un oh, filtro! ¡Oh, me va a venir perfecto! ¡Qué enche, mi cacho! ¿No hay más filtros por aquí? Vale. Filtro para mi máscara de gas. Vale. Y empieza a hacerse de noche. Esto no me gusta. Me gusta que se de noche. Full moon. Oh. Eso me gusta menos. Y más si tenemos que irnos ahora a un sitio como el que tenemos que irnos. Eh, yo no creo ninguna night vision ni nada por el estilo, ¿no? Buah, vaya coñazo. Vaya maldito coñazo. Bueno, tendré que vivir con... Tendré que aguantarme. Me aguantaré y ya está. Eh, la Headbreaker, voy a chiparla. Me voy a cargar. La verdad. No, no me interesa tenerla. Voy a usar todo el rato de este arma. Eh, ahora, lo que me gustaría es. No. Quiero gastar estas balas. Quiero gastar estas palas Y en otro momento Pues gastaré otras Al igual que Bueno De igual Vámonos Esto es looteado Ahora nos vamos a Al fin ya Al sitio este Que es allí ¿no? Es aquel barco Si no me equivoco No bueno, tiene toda la pinta es pues que este no sé dónde voy a aparcar, porque con esto, con esto, a mí me da miedo, me da miedo aparcar allí, con el helicóptero este. Es que si tuviera un helicóptero en condiciones, tío, que qué bueno sería. No, el makeshift este helicóptero que es Una maldita shit Es Una mierda como un castillo Voy a bajar un poco Ahora estoy empezando a perder Oxígeno Y voy a irme para allá Puedo usar comandos, porque creo que voy a usar el barraday, ¿eh? El birthday. ¿puedo usarlo? Sí, Uf. Eh, lo he hecho más que nada porque, eh Así yo por lo menos veo Y vosotros también veis Que me resulta tan incómoda la noche en el turno. La verdad, si el juego fuera todo el día de día, todo el rato de día mmm, No me importaría Oye, acabo de ver aquí algo que me puede interesar eh para no cargarme el, el, el helicóptero por lo menos voy a hacer una cosa, voy a caer aquí y quiero que voy a cogerme una lancha de estas espérate, voy a hacer una cosa me voy a llevar no, esto no deja eso deja eso, deja eso y voy a hacer Voy a hacer una cosa y es. Voy a dejar. Mi Knight Rider. La voy a dejar, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a dejar la Knight Rider. Vamos a hacer lo siguiente. Prefiero dejar la Knight Rider porque... Voy a usar únicamente las balas de... Militares. Así que voy a dejar. Mi Knight Rider, voy a dejar, cargadores de Knight Rider, voy a dejar también, ni más cargadores de Knight Rider, ya los he dejado todos, pues ya los he dejado todos, voy a dejar esto, voy a dejar esto, dejar esto, esto, esto, voy a dejar todo lo, lo que pueda que no que no vaya a usar, esto, mmm, esto, esto, esto todo me lo voy a llevar porque lo puedo necesitar este es el que no quería y ya está vale, así voy perfecto eh, y lo que me quería llevar son esto y esto aquí no más, ¿no? aquí me lo voy a llevar todos para para la lancha esta que voy a, que voy a coger tengo aquí varios falcons, tío esto va a ser va a ser entretenido a ver, vamos a venirnos aquí vamos a coger esto, vamos a llenar, vamos a coger este, lo vamos a llenar, vamos a coger este, lo vamos a llenar, y nos vamos a ir. Nada aquí interesante, además aquí tampoco tengo yo mucho interés en coger nada, voy así un poquito... Me voy a tirar al agua. Me tiro el agua. Y cojo esto. Eh, lock. Voy a hacer una cosa. Bueno, cuando tú bloqueas una lancha. En solo. No, no, no, te puede, no te asustes que no te lo van a robar. ¿vale? Pero yo lo hago porque. Me parece. Me parece necesario. Vale. Yo. Pues soy un poco tonto bueno vamos para allá eh, no sé dónde está la entrada ni nada creo que he venido aquí dos veces en mi vida una para saber que existía y, y la otra fue para ver el para hacer la review del mapa en su momento así que imaginad las veces que he venido aquí este mapa la verdad es que lo he usado lo he jugado muy alo muy alocado más que nada para lo que lo he jugado ha sido para las misiones vale vamos a buscar la entrada eh, me debería de poner los filtros en un en un número por sobre se sube aquí tengo que impulsarme o algo Vale, pues no sé cómo voy a subir. ¿Cómo subo? Eh, espérate, espérate, espérate. A ver, filtros. Antes que nada, eh, en el 5, en este es el 4. Eh, ¿Cómo cojones me, me, me, me subo aquí arriba? ¿Pero aquí abajo? No, pero aquí abajo ni no nada. ¿Me puedo poner aquí el filtro? No, vale. A ver, tengo filtros suficientes para... para investigar esto, pero... Quiero encontrar la subida. Tío. Qué raro, ¿no? No sé. Sí. sí. Hmm. A lo mejor me debería haber cogido el otro el otro vehículo, ¿eh? Porque yo aquí no puedo subir de ninguna forma No veo la forma de subir Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer lo siguiente Ostras, que aquí abajo hay... Sí, claro, pero yo como me meto aquí Encima no tengo... ...no tengo oxígeno eh, vale, vamos a hacer lo siguiente eh, antes de aquí malgastar máscaras de gas a tonto Vamos a coger el, el bicho este Y vamos a volver y vamos a hacer vamos a, vamos a coger cositas antes de venir aquí Vamos a coger cositas antes de venir aquí Porque si no, la vamos a liar A ver, para empezar vamos a coger eh, un poco de madera Vamos a coger un poco de madera para hacernos una plataforma para subir. Y subimos a la cosa esta. Aquí, si no me equivoco, tengo yo. Salto mi hacha. A ver, la, ¿no? Compañero. Gracias. Ahí. Vale. Vamos a... Vamos a coger un poco de. de madera solo palos me da un coco me ha cogido este coco y me lo voy a comer me lo voy a comer eh, bueno tenemos ya un poco de, de lo que vendría siendo eh, madera vale con esta madera vamos a venir aquí vamos a hacernos unos logs de estos vale para para subir ahora esto lo vamos a volver a recargar porque esta vez, en vez de ir en la lancha esta que no podemos no podemos ponernos arriba no entiendo el porqué pero no nos podemos posicionar arriba vamos a subirnos a, al, otro, al otro barco que tenemos aquí azul que... digo yo que... que lo podremos aprovechar de... de bueno, de eso que te quede más o menos alto así que... ahora Sí que sí, vamos a vamos a por el barco ese y eh, nos vamos. Este va, vale. Aquí me puedo, los, me, me puedo me puedo me puedo subir de alguna forma porque voy a hacer así. Ahí, ahí. Y ahora yo vengo aquí y ahí, vale. Y puedo subir. Bien, vamos a hacer ahora esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vale, me monto y nos vamos. Vale, esta vez sí que sí, vamos a, vamos a subir al barquito. Esta vez si sí vamos a subir. A ver si puedo lootearlo, ¿no? Estaría bastante bien. Sería lo suyo. A lo mejor podría haber cogido algo más de madera, pero bueno. Da igual. Está bien así el barco. Eh, lo vamos a bloquear otra vez. ¿Por qué? Porque, bueno. Porque a mí me parece buena idea bloquearlo. Vamos a tirar esto aquí. Y ahora, subimos aquí. Nos subimos aquí arriba, vale, y hacemos esto aquí, y subimos, estamos aquí, perfecto, eh, un metro y el H sin querer, Joder. vale, esto aquí, venimos con menos espacio, pero bueno, da igual, no pasa nada, vamos a hacer espacio ahora. Vamos a cargar unos cuantos zombies, así que no importa. A ver, otra viper. Eh, Black bala, clava, vale. Esto. No, esto. strip, Vale. Eh, aquí. Balas. Ostras de ese, Esto me interesa, esto me interesa. Balas de Krikarek, No me interesa eso. Vale. Vamos a seguir mirando, y con el filtro en la mano Vale, me lo he hecho Ahí eh, vale, vamos a subir ahora ahí arriba Uy, Subimos, saltamos para acá el zombie Tiramos esto, que no lo queremos Vale Eh... Otras es breaker. A ver. Strip. Luego necesito meter el crap y debería de descrastear las cosas esas, pero es que cuando vengo aquí no vengo a por... a lo que sería por eh, meter el crap. Vale, vamos a hacer una cosa. Tenemos una viper, pues la vamos a usar, ¿no? Vale, vamos a empezar a usar la honey No, mierda eh, no. A ver, coge esto, coge esto y coge el resto Ahí No puedo coger las la cajas de munición, tío Bueno, ahora sí se las intento coger Spec Ops, pantalones Spec Ops, pantalones Me dan mucha protección Pero poco espacio Mira, creo que Le doy ahora mismo prioridad Al espacio Balas de fragmentación He eh, cogido un Red Smoke no, no lo he pedido para nada eh, Aquí nada Aquí. Cuchillo. Otra otra de Serigel, tío. Eh, tengo en verdad... Este, tengo una de Serie en, en casa. Que me la soltó un horde beacon. Así que... A mí que no me la voy a llevar. Aquí ni nada. Vale. Vamos a bajar. vengo a la cocina, ¿sabes? en un sitio como este que es el único sitio donde no puedo encontrar algo interesante nada y aquí nada, en serio balas poco aquí <risa> bueno y aquí ya estaba antes. Aquí hay otro vertical grip. Anda que, que me fijo yo mucho. En donde estoy. Eh, oye, vaya... Vaya caquita de sitio, ¿no? Uf, anda que... Anda que he encontrado mucho. A ver, he encontrado grips. Pero me esperaba más cosas, sí. Aquí estoy, pues voy a mirar la cocina, ¿no? verdad por, por mirarla vamos a subir un poco a lo mejor yo sé me dejado alguna habitación pero me da a mí que no no lo he looteado ya todo aquí ya está todo looteado eh, me podría llevar los pantalones estos de pecop de pecops me voy a intentar llevar ahí voy a tirar esto no quiero ganar me lleva esto eh, aquí nada Y aquí tampoco nada Bueno, pues vámonos Me echo el filtro este Y nos piramos Ya Ya hemos looteado el El sitio entero Bajaría aquí, pero es que me puedo Ahogar, tío, no tengo oxigenatos ni nada Que es esto? Otro viper Aquí no hay nada Aquí no hay nada balas de viper Esto es otro viper Pasa, yo solo el viper aquí Yo es que no no veo, tío No veo lo que hago Me va a salir porque me ahoga me va a salir porque me voy a acabar ahogando. Aquí. Y aquí. ¿Dónde salía? Vale. Eh, investigaremos eso en algún momento. Pero vamos. Que ahora mismo... No me interesa. Vale. Pues cogemos y nos vamos. Pues ya está. Ya hemos... Eh, looteado el barco este y creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo, eh, nos hemos llevado algunas cosillas, la verdad eh, una flashlight, la verdad es que no sé para qué me la he llevado, pero bueno, me he llevado todo lo que he visto así, más o menos interesante y bueno pues no mucho más, yo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeo un turno, ya sabéis, dale like y yo lo traigo, voy a estar eh, jugando un poquito más a esto que, ya sabéis que hombre, eh, esta serie la quiero terminar al igual que terminé la de Washington por lo tanto eh, nada eh, vamos a voy a seguir dando de caña un poquito a esta serie y nada más yo espero que haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis darle like y yo os lo traeré así que nada lo he dicho pues el capítulo que ha estado y adiós